El tema del fin de semana también, otro de los que nos ha llamado mucho la atención y que ha mantenido en vilo a República Dominicana. ¿Y qué decir a los afectados y familiares de estos? 32 personas varadas en el teleférico de Puerto Plata, que pensaron que iban a un día divertido de distracción, de recreamiento, un fin de semana normal en la República Dominicana, pero no sucedió así quedaron varados en el teleférico. Curiosamente, señores, un teleférico que había sido le había sido dado mantenimiento un mes antes. Miren eso, ahí está el tuit que comunican, teleférico de Puerto Plata, por motivo de mantenimiento preventivo, nuestras instalaciones estarán cerradas miércoles 24 de marzo. Eso es avisándoles a los turistas en inglés y en, en español. Eso lo comunicaron el día 23 de marzo, ese aviso. Preventivo. Lo curioso es que con tan poco tiempo, entonces eh, manifieste desperfecto y que quedaran varadas esas 32 personas que desde tempranas horas de ayer domingo, desde la una, pasada la una de la tarde, entonces eh, fue, eh, ha causado, causó en todo el país ese, ese pánico y yo ni me, ni me imagino la sensación que estaban pasando esas 32 personas varadas, entre ellos, entre ellos niños, niños. Menores, menores que estaban ahí. Vamos a ver los videos que fueron los primeros que corrieron en todas las redes sociales y en los medios fue la, la acción del COE, y eh, de la Defensa Civil, de la Policía Nacional. Ahí de una vez eh, estuvo presente el general de brigada de la policía, el director en, de la Regional Norte, Jacinto Minaya Herrera, fue el primero en llegar y de una vez ir a la Isabel de Torres, donde está el teleférico, a dar asistencia de primera mano, pero asistido por supuesto por todas las instituciones que de, integran el 911, Defensa Civil, Fuerza Aérea, Salud Pública, el propio Ministro de Salud Pública se personificó ahí, paliza en horas de la noche, Secretario Administrativo de la Presidencia, también fue representando al Presidente, porque el Presidente salió fuera del país a una toma de posesión en Ecuador. Entonces, Paliza fue a representarlo, a manifestar algún tipo de tranquilidad para los familiares y asegurar de que le estuvieran dando agua y alguna alimentación. Pero no fue hasta las, pasadas las 7 de la mañana del día de hoy cuando terminaron de desmontar, de sacar de ahí a los eh, 12 o 16 personas restantes que faltaban. O sea, pasadas las 7 horas de la mañana del día de hoy, manteniéndose en vilo, las primeras personas que bajaron fueron 16, la mitad, entonces eh, mantuvo en vilo esto y la sensación sobre todo penosa, dolorosa, subiendo las redes sociales imágenes, imágenes de cómo estaban tirados en el piso, en el espacio del teleférico y la ansiedad que esto genera, el tú no saber o el tener el miedo ¿De qué que va a pasar? ¿Que si se va a caer? ¿Que si no se va a caer? Ahora bien, la, la institución responsable, mire cómo se ve desde la distancia de la salida del teleférico a donde quedó varado esa, esa, eh, esa caja metálica de, que se mueve, ¿no? Entonces, eh, el, la ansiedad que generó entre las personas que estaban ahí, la atención psicológica, la atención que, que deben darle... De, eh, y que las autoridades en la mañana de hoy estaban a prestas a estos. Entonces, ¿qué sucede con esto? ¿Qué es curioso? póngame de nuevo el tweet el último que mandé, señor director, por favor. 20, 23 de marzo, el, el último mantenimiento que se le dio al teleférico. ¿A cómo estamos hoy? Hoy estamos a 24, 24 de mayo. Un de mayo justo un mes y ya se presente deterioro de perfecto. Esto tiene que ser investigado porque... Corrieron en las redes sociales de una vez informaciones de que pudiera ser un atentado también. Un atentado y ustedes dirán, pero República Dominicana, adiós, ¿por qué? Y tantas cosas que ocurrieron ayer domingo con lo del Aeropuerto Internacional de la América, eh, esto del teleférico, accidentes por doquier, heridos aquí en San Francisco también, algunos fallecidos, eh, diferentes cosas que, que pusieron a temblar el país. Cuando tú piensas que los fines de semana, un domingo, debe haber paz tranquilidad pero bueno es que la gente también con el tema de los accidentes no ponen control andamos llevándonos el mundo por delante tomando y manejando al mismo tiempo y violentando las normas y las ley de tránsito pero en el caso del teleférico debe haber una investigación una investigación debe arrojar debe ser seria y que debe darse a conocer de qué pasó que la vida de esas 32 personas pudieron estar en peligro. No pudieron haberlo contado como están ya hoy tranquilidad, quizá la mayoría en sus casas. Pero hubo una respuesta rápida de la policía, del 911 el propio presidente emitió algunas informaciones a través de las redes sociales mandándole tranquilidad a los familiares y envió también a Paliza para que fuera y diera la cara a nombre sí, de él fueron interesado. activos Tuvo el general también, sí, sí. Eh, Juan Manuel Méndez del COE, Ajá. la senadora Gineva Bundigal, que hablamos con ella eh, en lo que tú conversabas o analizabas el caso del teleférico de Puerto Plata y no, no, no pudo hablar con nosotros porque está en el médico pero sí, las autoridades se dirigieron rápidamente, aunque eh, el, la, el proceso de rescate duró demasiado. O sea, Desde la una de la tarde del domingo sí, hasta las poco sí. más de las siete de no, la mañana. Porque el, el último grupo lo rescataron esta madrugada. Por eso, hasta eh, las o sea, como a las siete y quince de la neblina sí. Y eso no pudieron seguir los trabajos de noche. Eso me recuerda a mí una película casualmente que se trata de un teleférico que se queda varado en, en medio de las montañas. Pero ayer Alaska. hubo una tragedia también, sí, un teleférico, en, en, en, y creo que fue en Chile, ¿no? No, no, no, no, no en, en, Italia, en, Italia, en Italia, Italia. En Italia, sí. 15 pero, personas, pero cayó, 14 o 15 sí, personas fallecieron, fallecieron, fallecieron. lamentablemente? fallecieron, Casualidad de la vida, ¿eh? Entonces, Incluso hubieron unos cruces de información. Personas de una pensaron, vez, ven acá, los dominicanos que, que, se imitan, se ca, acaba de caerse un teleférico y aquí... No, no, no. Hubo no un cruce de yo, información porque eh, la persona casualidad se había caído el teleférico. Casualidad. Lo que sí, esto llama poderosamente la atención el teleférico es una, una construcción de hace muchos años Sí, es muy bien hace uh, eh, Muchos años Y deberían de comenzar a modernizar Atención a las autoridades Este teleférico Pero no se justifica Roberto, ni amables televidentes Que con un mes de mantenimiento Ya me debe bueno, perfecto No, no, realmente porque son fallas técnicas Ahí hasta, bueno, ahora, hay hasta, que ahora, ver. hasta ahora Hasta ahora se dice que fallas técnicas Lo que las autoridades han dicho Y esto puede ocurrir esto puede ocurrir, la falla técnica, tú la puedes dar sí. mantenimiento a un vehículo y cero kilómetros en una semana y tener una falla de perfecto técnico y, y fallarte. Sí, sí, eso sí. Es, Esto está dentro de... Ahora, lo que tiene que llamar poderosamente la atención es que este teleférico tiene muchos años ya en funcionamiento y debería de modernizarse, un teleférico más moderno, como lo que se ha hecho en Santo Domingo, un teleférico uh -huh. más moderno. Claro. Esta cabina ya datan de que no. sabe cuántos años el mojo se le ve a esos hierros sí. o sea no, no le dan el cuidado que, que deberían necesitan. de dar o sea y, o, o instalar nuevos eh, eh, nuevas cabinas más uh -huh. modernas el sistema más moderno computarizado y todo eso porque incluso eh, eh, eh, la, eh, tengo entendido que con lo que iban a rescatar se, se, se trancó y no pudieron llegar a tiempo eh, me, utilizaban otras más chiquititas que cabían como sí. tres y no y un seis, mecanismo también de lazo manual y esas cosas. manual sí Deberían también Pero, de tomar en cuenta porque, gracias a Dios, esto nunca había sucedido. Es que el helicóptero que iba a darle asistencia en principio eh, no pudo llegar. Eh, habían unos fuertes vientos Estaban, sí, estaban que hablando la, que Esas montañas son sí, bastante peligrosas Exacto, la montaña de Isabel, Isabel de Torres Entonces sí. lo que hay que reconocer La Loma, es, Isabel de sí, Torres Sí, la Loma Hay que reconocer el esfuerzo de estos brigadistas Que entregan todo sí. por el todo Para ir a, re, a realizar que, las que, labores de que, rescate Que son mal pagados en este país Ah, porque le pagan No es un viático que le dan a esa gente sí. mísera no, no, hay algunos que, que cobran Pero son mal pagados Tanto los lo, lo, lo que trabajan en la, en la Cruz Roja en la defensa defensa civil, civil y bomberos, los son bomberos ni se de miseria, que de siempre he dicho que los bomberos son esos eh, héroes que mientras otros salen huyendo, ellos entran al peligro, claro, a arriesgar su vida y a veces sin tener los equipos necesarios. Entonces, ojalá que Palicia, que estaba ahí en es Secretario Administrativo de la Presidencia, que subió un videíto de una vez muy bonito con los recatistas, ah, así mismo diga. Eh, paliza. Bueno, le ahora va, mismo va, el presidente le va a aumentar el sueldo claramente. en la reforma fiscal que están por hacer, que le aumenten los sueldos uh -huh. a los recatistas, a la defensa civil, a la gente de los bomberos. Los bomberos todavía no pueden seguir siendo dependencia de, de las alcaldías. No. Las alcaldías le pagan no miseria manejan, a, los no a los bomberos. Miseria. Y esos bomberos, te lo digo yo porque conozco de causa. Eh, por ejemplo, ahí está en San Francisco de Macorís, el Cuerpo de Bomberos, el general Luis Semuldó, tiene que salir a pedir como un mendigo a instituciones públicas para que puedan financiar cursos eh, eh, eh, en el extranjero, porque aquí no lo dan. Sí, por ejemplo, yo, que de, pertenezco al departamento de Eso no está mal, lo de la capacitación con acuerdo no, no, pero, a instituciones extranjeras. Pero deben ganar que, bien, yo no, estoy de acuerdo. Perdón. Es que Luis Semuldó tiene que salir a pedir a instituciones pa poder para poder pagar los pasajes de esos muchachos que se van a ir a capacitar para, para ayudarnos nosotros. El gobierno debería, debería el gobierno, claro. de pagarle esos pasajes a esos bomberos de Todo. defensa civil para que vayan al extranjero a capacitarse. Uh -huh. ¿Ya es lo que estoy diciendo. Sí, porque ahorita dicen otra cosa. O sea, es a mano pelada muchas veces que los bomberos y eh, la defensa civil salen a rescatar a personas. Claro. Por ejemplo, en el Bajo una de Yuna Pena, que no tenemos eh, un... Un, un escuadrón especializado en rescate acuífero, no tenemos lanchas rápidas ni nada. Estás pidiendo mucho. ¿tú? No pidiendo mucho Raquel. No, porque si no le aumentan el salario que puedan vivir sí, dignamente. Sí, pero qué que te estoy diciendo que estos, estos problemas que Eso se están sería ideal, claro. Es para que las autoridades, las nuevas autoridades tengan una alerta. Oye, pero Luis Abinader como que le ha caído Vamos, una no, sal encima. Sala. Es que todo el un problema decor, diferente. Ya. Pobre Luis. Vamos a la pausa.